Buenas tardes chicos, saludos cordiales, eh, como siempre eh, os habla Luis de PRIXLINE, muchas gracias por estar ahí, tanto los que estáis en Twitter, en Periscope, en YouTube, en Instagram o en el podcast de Spotify de PRIXLINE. Hoy vamos a seguir con el curso eh, para tener éxito en la entrevista de trabajo. Vale, os recuerdo lo que vimos en el vídeo pasado que era un poquito la llamada telefónica inicial que nos hace el reclutador. Vimos qué había que hacer eh, cuando no entendíamos bien los datos de la empresa que nos llamaba o cuando el reclutador no sabíamos bien qué, quién era o para qué puesto aplicaba. Vimos el tema de la sonrisa telefónica, el tema del lenguaje que había que usar y sobre todo, muy importante, qué hacer cuando... Eh, nos decían pues un poco el sueldo que queríamos vale todo eso lo tenéis en el vídeo anterior los que no lo hayáis visto pues lo podéis ver y hoy vamos a tratar eh, lo que se valora y lo que se mide en la entrevista vale ¿Qué es lo que el reclutador valora y mide en una entrevista y mañana hablaremos seguiremos eh, con el curso Yo el curso lo voy a dar los días que no haya entrevista os daré yo el curso este eh, mañana eh, veremos lo que hay que saber eh, de la empresa antes de ir a la entrevista. Los que no estéis suscritos, por favor, eh, suscribiros al canal de PRIXLINE y así podéis hacernos preguntas en directo. Los que estéis ahora en directo, pues ponerlas en, en el chat que os las responderé. Y los que lo veáis eh, luego, pues dejarlo en los comentarios que también os responderé a todos. ¿Vale? Voy a dar difusión y, y empiezo, a, a, empiezo a explicaros un poquito lo que se valora y lo que se mide en una entrevista de trabajo. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar. Mm, deciros que estos vídeos sirven para cualquier tipo de entrevista de trabajo. Valen también, pues no sé, para uno que hace una entrevista de trabajo para camarero como el que la hace para un puesto de ingeniería, ¿vale? Os voy a dar tips para que os cojan, para que si no os cogen para el puesto no sea porque hayáis hecho una mala entrevista, ¿vale? Que sea, a lo mejor, por otro motivo. Quiero que los seguidores de Prisline hagan las mejores entrevistas de trabajo. Entonces, mm, ¿qué valora un seleccionador eh, que está midiendo en una entrevista de trabajo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Eh, bueno, antes de que nada, le tengo que dar muchas gracias a la audiencia, por ejemplo a Susan, que en el vídeo que hicimos ayer nos dijo que ella lo que quería en la vida era ser influencer. Hicimos un vídeo sobre qué ser en la vida. Y a Mercedes, también de la audiencia, que nos recomendó un libro, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Todo esto viene a cuenta del vídeo que hicimos con Sara en directo también sobre qué meta de ponernos en la vida. Pero bueno, vamos a lo de hoy, que es la entrevista, lo que valora el seleccionador en la entrevista de trabajo. Os voy a hacer un breve resumen y luego os lo voy desarrollando. Lo primero que, que quiere ver el seleccionador es que cumplimos los requisitos para el puesto vacante. ¿Eso qué quiere decir? Que que debemos de aplicar a, a ofertas que por lo menos cumplamos la mayoría de los requisitos. A ver, si no cumplimos alguno, pues aplicar también, ¿vale? Pero en general lo que va a valorar es eso. Mmm, por lo menos cumplir los requisitos más importantes para ese puesto. vale También va a valorar, vamos a hablar sobre la, qué hacer en caso de sobrecualificación, ¿vale? Cuando estamos más cualificados para el puesto que lo que en principio se pide. También eh, nos van a mirar mucho las competencias y habilidades, ¿vale? Que tiene el candidato, tanto las transversales como las específicas para el puesto. Eso ahora lo vamos a ver también. Va a, van a, a mirar también si encajamos con la cultura de la empresa. Ahora veremos también qué es eso de la cultura de la empresa. Pero es otra cosa que se mira, ¿vale? Eh, también nos va a mirar un poquito cómo es nuestra actitud. Si estamos motivados, si tenemos pasión, entusiasmo, ¿vale? Nos van a valorar mucho los objetivos del candidato, o sea, de vosotros, tanto a corto, medio como largo plazo. También te van a mirar mucho dónde vives, la residencia, función al puesto, la adecuación salarial y otra serie de condiciones que nos ofrece la empresa a ver si, si encajamos con ella. También nos miran mucho la disponibilidad para incorporarnos, ¿vale? Hay candidatos que las empresas lo necesitan rápidamente, hay otros que pueden esperar. Y por último, eh, riesgos sobre la contratación del candidato, ¿vale? Os los voy a desarrollar. Os recuerdo que si me queréis hacer preguntas las podéis poner ahora mismo en el chat los que estáis en directo o las podéis dejar en los comentarios los que los veis luego. A ver chicos, mmm, los requisitos del puesto vacante, por lo menos hay que cumplir los más importantes, ¿vale? Eh, como vais viendo en las transparencias que pongo, una de las primeras fases será valorar si el candidato cumple esos puestos y en qué medida. ¿vale? Insisto, no es necesario que cumplamos con todos, pero sí con la mayoría. Van en este sentido a ver mucho si hemos tenido un trabajo previo que fuera similar al que estamos aplicando y qué resultado hemos tenido en ese trabajo. ¿Vale? Si sí, lo hemos hecho bien y durante un tiempo suficiente, eso lo van a valorar muy positivamente. ¿vale? Eh, vamos a ver, ahora vamos a hablar de la sobrecualificación. Este es un tema importante. Eh, a ver, un reclutador no quiere coger a un candidato sobrecualificado para un puesto, porque eso puede significar que ese candidato luego no va a estar motivado y va a dejarlo entonces no interesa en vídeos futuros os, ha, os hablaré qué hacer cuando uno está piensa que está sobre cualificado para un puesto pues ahí os explicaré cómo actuar vale pero pensar que un reclutador generalmente no le interesa contratar a alguien sobre cualificado para ese puesto porque es que piensa que esa persona se va a aburrir y lo va a dejar entonces va a ser una pérdida de tiempo para la empresa y para todos y entonces cuidado ahí vale ya hablaremos de esto en futuros vídeos de PRIXLINE las competencias y a las habilidades, ¿vale? El candidato, mmm, tenemos dos tipos de competencias, eh, las que se dicen las transversales y las específicas, ¿vale? Las transversales, pues ya sabéis, trabajar en equipo, resolución de problemas, eh, capacidad de aprendizaje, eh, evidentemente, por ejemplo, en un puesto que te digan que necesitas trabajar bajo presión. Y no le digas que por ejemplo el, el, el, la entrevista el puesto pasado de trabajo lo dejaste porque es que tenías mucho estrés vale me vais siguiendo ¿no? luego competencias específicas del puesto pues esas eh, reclutador primero lo que hace es tener identificado para ese puesto eh, lo que se exige de cada de cada una de las competencias y luego lo va a casar con cada uno de los candidatos a ver quién cumple más quién cumple menos vale entonces, eh, otro tema muy importante a tener en cuenta, la cultura de la empresa, ¿vale? La cultura empresarial son pues, la, la forma de actuar que tiene la empresa y, y unas que son más así y, y te quieren decir, a ver si vas a encajar con, con, con esa empresa, ¿vale? Eso lo vamos a ver en próximos vídeos, lo que tenemos que tener identificado de la empresa antes de ir a hacer la entrevista. Esto es muy importante para, para poder ver si luego vamos a encajar con su cultura. ¿vale? Por ejemplo, te van a hacer preguntas en este sentido, pues cómo sería tu jefe ideal, cómo serían tus compañeros ideales, de qué empresa vienes a veces si viene de una empresa similar pues puede ser hasta positivo a veces otras no ¿eh? porque no necesariamente eso tiene que, que coincidir chicos luego eh, el tema de la flexibilidad horaria pues si para ti es importante o no qué pasa que si la empresa te está dando flexibilidad horaria y, y, y tú la quieres pues genial pero si esa empresa no tiene flexibilidad horaria y tú la quieres pues cuidado ahí vale más cosas muy importantes. Eh, esto lo hemos visto ya. Sigo un poquito para adelante, chicos. Luego el que no el que se ha ido muy rápido, pues lo podéis ver luego en repetición, ¿vale? Periodo de adaptación coste formativo. A ver, pues siempre suele interesar un candidato que ya esté formado, porque va a ser luego más fácil, ¿no? que, que, que empiece ya a trabajar pero a veces valoran otros aspectos como lo que os decía antes la actitud el entusiasmo la motivación vale a veces a la empresa no le importa coger a alguien que a lo mejor esté menos cualificado si sabe que lo va a poder formar bien y esa persona pues tiene ganas por así decirlo vale entonces yo, fundamental, diría que hay que dar siempre una, una. Hay que estar siempre, yo creo, ya no darlo en la imagen, serlo. Estar motivado, tener pasión, tener entusiasmo, ¿vale? En todo lo que hagamos. Y no, digamos, en la entrevista de trabajo y transmitírselo al, al seleccionador, al reclutador. Otra cosa importante que os van a mirar: los objetivos a corto, medio y largo plazo del candidato. Quieren ver si están alineados con los de la empresa, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaros un contable que hace una entrevista de trabajo. Vamos a poner que la hace en una, para una multinacional por un lado y por otro lado pues para una gestoría en el que el único que está allí es el jefe. Claro, si ese candidato nos dice en la entrevista que lo que quiere es ir asumiendo, ir progresando en la carrera, ir subiendo de puestos, pues a lo mejor en la multinacional encaja pero si se lo dice al, al gestor, que solo es una persona, que es el jefe y no hay más en esa gestoría, pues claro, en esa gestoría no va a poder progresar, ¿vale? Entonces tienen que estar alineados los objetivos del candidato con los de la empresa, ¿vale? Eh, el tema de la residencia. Hay muchas empresas que rechazan directamente a candidatos que viven lejos. ¿Vale? Um, otras no. Entonces todo eso lo tenemos que estudiar. ¿Vale? Es importante. ¿Vale? Um, insisto, hay empresas que a candidatos de otras provincias directamente ni les hacen la entrevista de trabajo. Entonces eso ya veremos cómo enfocarlo. Si no es un problema, claro, para el candidato. La adecuación salarial. Está claro que tiene que estar, por un lado, las expectativas del candidato con lo que ofrece la empresa. Eso hay que casarlo un poco, ¿vale? Bueno, saludos a los que os estáis conectando, como os estoy leyendo, no estoy viendo los comentarios que nos hacéis. Muchos saludos Jesús, muchos saludos Alejandro, ¿vale? Podéis preguntar lo que queráis, me lo dejáis ahí escrito y yo ahora en el... al final os lo respondo, ¿vale? Ya he dado las gracias a Susan, que, que insisto, nos dijo que quiere ser influencer, me parece muy buen objetivo para la vida, si a ella es lo que le gusta, y insisto, le doy las gracias a otra Persona de la audiencia, Mercedes, que nos recomendó un buen libro para el que no sepa qué objetivo tener en la vida en relación al vídeo anterior. Nos recomendó, os lo repito, el hombre, el hombre en Busca de Sentido, de Víctor Frank. Seguimos con, lo, con el tema de la entrevista, chicos. Eh, el tema de la adecuación salarial, pues ya queda un poquito claro, ¿no? Vemos ahora un poquito. Mmm, otra, otros temas que tienen en cuenta eh, pues el resto de las condiciones que tenemos eh, las condiciones laborales por ejemplo la empresa te ofrece flexibilidad horaria y tú quieres flexibilidad horaria genial pero si por ejemplo en, exige que tengas disponibilidad para viajar y tú no la tienes vale pues todas esas condiciones hay que estudiarlas vale el próximo vídeo mañana os explico un poquito cómo investigar a la empresa antes de hacer la entrevista para ver qué es lo que están buscando y ver si es lo que vosotros podéis ofrecer otra cosa importante la disponibilidad de incorporación hay algunas empresas que necesitan que el candidato se incorpore ya a otras les da igual esperar vale eh, al preaviso y esas cosas pues es otro tema que os lo van a valorar en la entrevista. Y los aspectos humanos del candidato también, como la ética, si del, tiene compañerismo, eh, si es honesto, ¿vale? Y por último, chicos, la empresa mira los riesgos de contratación. Los riesgos de contratación son los que tenéis ahí en la empresa, es en la pantalla. Que el candidato no interesa contratar a alguien que se va a ir de forma rápida de la empresa. No a interesa contratar a un candidato que no esté motivado o que no encaje con la empresa, ¿vale? Todos esos temas mmm, hay que tenerlo en cuenta. En el próximo vídeo os voy a explicar qué hay que saber de, de la empresa antes de ir. Os resumo rápidamente lo que hemos visto en este, ¿vale? Hay que cumplir un poquito los requisitos mínimos del puesto vacante. Es lo que nos van a valorar. No interesa gente sobrecualificada para el puesto, ¿vale? porque en ese caso el candidato se va a aburrir y se va a ir os van a mirar tanto competencias como dicen eh, transversales como específicas para el puesto específicas para el puesto si estás formado para ese puesto y transversales pues trabajo en equipo trabajo bajo presión etcétera etcétera etcétera si encajamos con la cultura de la empresa, ¿vale? por eso te van a preguntar cómo te gusta que sea tu jefe, cómo te gustan que sean tus compañeros lo más importante chicos, demostrar siempre una buena actitud, estar motivados con pasión, con entusiasmo, con capacidad para aprender, ¿vale? Van a mirar si vuestros objetivos a corto, medio y largo plazo están alineados con los de la empresa, ¿vale? No es lo mismo ir a trabajar en una multinacional que en una gestoría, ¿vale? por poner un ejemplo el tema de la residencia otras condiciones laborales como capacidad para viajar para moverte flexibilidad horaria todo esto hay que verlo vale si encaja lo que nos ofrece la empresa con lo que queremos y nada chicos si tenemos alguna pregunta os la respondo y si no pues mañana mañana mañana seguimos con lo que hay que saber de la empresa antes de ir a la entrevista os voy a explicar un poquito qué temas tenemos que saber claros, qué tiene relación todo con esto y, y también eh, cómo investigar a la empresa. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Os recuerdo suscribiros al canal de PRIXLINE en YouTube, decírselo a, a quien vosotros creáis que puede necesitarlo, ¿vale? Que le pueden venir bien estos vídeos y muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima, chicos. Seguramente mañana seguimos ¿vale? con lo que hay que saber sobre la empresa. Es sobre esta misma hora. Muchas gracias chicos.